Meditación del Espíritu Santo, el Espíritu de la Paz. Descansa y ponte cómodo en donde te sientas tranquilo, en calma. Inhala lo más profundo y lento que puedas. Sostén tu respiración. Suelta y exhala por la boca. En cada respiración tu mente está en paz. Vuelve a hacer otra inhalación lo más despacio y profundo que puedas. Ahora tus ojos están en paz. Nuevamente, inhala y exhala profundamente. Tu boca está en paz. Respira normalmente. Tus oídos están en paz. Tu garganta está en paz. Tu corazón está en paz. Tu estómago, tu abdomen están en paz. Tu sistema nervioso está en paz. Tu sistema circulatorio está en paz. Tu sistema inmunológico está en paz. Cada uno de tus huesos están en paz. Tus articulaciones están en paz. Todo tu cuerpo está en perfecta paz. Tu mente, tu cuerpo, tus emociones están en perfecta paz. En este estado de paz, da gracias al Espíritu Santo por ser el que perdona el miedo. Da gracias al Espíritu Santo porque siempre te invita a descansar en Dios, porque siempre está contigo. Da gracias al Espíritu Santo por percibir todo con amor. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, así que conoce la mente de Dios de manera íntima por ser sabio y supremo como el Padre. Dios es el Padre, Jesús es el Hijo, y el Espíritu Santo es el nexo entre el Padre y el Hijo, es el vínculo eterno y firme que está conectado con nosotros en este mundo de ilusión. Confía en el espíritu de la paz para que tus pensamientos de miedo, de escasez, de sufrimiento, los transforme de manera muy fácil y te conduzca a tu paz. Tan solo requieres pedírselo y en ese instante se te dará la paz. Háblale y pídele, Espíritu Santo elijo mi paz. Y te concederá la paz anhelada. Agradece al Espíritu Santo por ser la voz de Dios, por su presencia dentro de ti. Agradece por guiarte durante todo tu día por la paz. Solo hay que hablarle constantemente para que cambie tu pensamiento erróneo a un pensamiento correcto. Jesús, nuestro hermano, es el gran maestro y la manifestación del Espíritu Santo que te guía y te sana. Suelta el control y confía como lo hizo Jesús en amor. Siente cómo el Espíritu Santo siempre está sanando tu mente, incluso lo que está oculto, en lo más profundo de ella. En este momento, solo reconoce esos pensamientos de error. Tráelos a la luz y entrégaselos al Espíritu Santo y Él los sanará. Pídele paz, claridad, pídele ver la verdad. Desde la verdad, pídele al Espíritu Santo que sane tu mente. Pídele al Espíritu Santo que sane tu mente de toda idea de separación, y que sea en ti la sabiduría absoluta, tu infinita compasión y tu absoluta dicha. Pídele, Espíritu Santo, sana mi mente para permanecer en este instante santo. Sana mi mente porque el mundo que veo son espejos de mis pensamientos. Ahora abre tu mente al amor de Dios, a la voluntad del Ser Supremo. Conecta con tu divinidad y en silencio interno pídele paz, claridad, pídele ver la verdad. El Espíritu Santo siempre evalúa desde el amor verdadero, y lo que no nos pertenece, simplemente lo acerca a la luz y lo hace desaparecer. Pídele desde tu corazón, desde tu alma, Espíritu Santo, sana mi mente de todo error, y desde tu amor y paz manifiesta. Yo soy la voluntad de Dios, yo soy pensamientos de Dios. Yo soy pensamientos de amor y confianza. Yo soy energía amorosa del universo. Yo soy sanador de mi mente. Yo soy amor para aceptar a cada uno de mis hermanos tal, tal cual son. Yo soy sabiduría para no juzgar nada de lo que ocurre. Estas afirmaciones... Repite las cuantas veces tu alma te pida hacerlo. Ahora, siente cómo el Espíritu Santo es el que te guía en el camino del perdón y sanación de principio a fin. Recuerda que este camino puede variar, cada persona lo recorre a su tiempo, pero ten la certeza que el objetivo final es el mismo para todos la paz, la luz y el amor de Dios. Descansa en los brazos del Todopoderoso cuando no sepas qué hacer o qué decir. Él te guiará. Él estará siempre contigo. Escucha la voz del Espíritu Santo. Él siempre te da respuestas amorosas. Y una vez que desaparezcan, esos pensamientos de temor ya no se oirá más la voz pues esos pensamientos ya están sanados ahora respira profundo para ir despertando poco a poco despierta al mundo real pero ahora obsérvalo con los ojos de Dios con la visión amorosa de Dios. Respira profundo. Empieza a respirar normalmente y tranquila y amorosamente abre tus ojos. Gracias. meditación de la